Pues un tipo distinto de liderazgo es lo que el femenino puede llevar al mundo del emprendimiento. ¿no? Una forma distinta de hacer negocios, más colaborativa, más uh, bueno, una forma de, de hacer las cosas quizás más igualitaria y tomando en cuenta también mucha inteligencia emocional, una, una forma distinta de hacer negocios.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 una oportunidad de ver a cuatro ponentes excelentes y sobre todo me ha encantado la parte del elevator pitch donde emprendedoras y emprendedores han tenido la oportunidad de presentar sus proyectos en un minuto. Ha sido también una gran experiencia tener la oportunidad de poder resumir visualmente todas las ponencias y lo que ha ocurrido en el evento. Events ens que events nos ayudan a que o intentem a trobar Os animo a seguir inventando, aunque seáis pequeños podéis llegar muy lejos. Barcelona 2020, pues la imagino más llena de mujeres emprendedoras, que te voy a decir. Solo tengo que decirte que ha sido una experiencia sensorial este evento que hemos hecho sí. y espero que vengas al siguiente evento de PLIE.